Parceros, ¿qué más? Un saludo para todos, ¿cómo van? ¿Bien o no? Oiga, muchas gracias por ver los videos, muy bacano, qué chimba los que han visto los videos, los que ponen comentarios, el video de largo de, de todo lo que se puede hacer con el celular tiene ya casi 200 views, muy bacano, ya casi llegamos a los 600 suscriptores, oiga, si no se ha suscrito, qué tristeza a lo bien, qué tristeza. La intro y entonces el último video de esta serie les va a mostrar cómo tomar fotos en raw con este celular. Entonces la intro y veamos cómo podemos hacer eso. Ok, bueno. Eh, este es el último video de la serie de, para este celular. Eh, quiero, quisiera mostrarles muchas cosas más. Eh, de hecho, hay accesorios, ustedes le pueden poner lentes a estos celulares. Les voy a poner por ahí una página. De hecho, voy a ver si aquí les puedo mostrar eh, accesorios. Hay muchos accesorios para los celulares ahí, desde micrófonos, bueno, audífonos, que es lo normal pero hay cosas, bueno, como los cargadores que todos conocemos, los bancos de baterías, pero pues también hay otros que son, que me parecen prácticos. Por ejemplo, por acá les voy a mostrar uno que es como una cajita, hagan de cuenta una cajita donde es cargador, y ustedes dentro de la cajita pueden cargar, no sé, los cables, el cargador, pasaportes, bueno, lo que sea, entonces venga, lo, lo, lo voy a poner por acá o por acá, bueno, donde salga en el video, y abajo en el link les pongo, el, abajo en la descripción les pongo el link donde pueden ir a, a mirar y chismear más, también les voy a poner un link de lentes, ustedes le pueden poner lentes a este celular, le pueden poner case, le pueden poner micrófonos para hacer el blogging, bueno, hay una cantidad de accesorios para celulares, sobre todo para los que quieren hacer eh, videos con el celular, que no quieren comprar cámara ni nada de eso sino que te lo quieren hacer con el celular entonces hay muchos accesorios y eh, bueno como les decía el video de hoy ya que es el último es mostrarles cómo tomar fotos en RAW con el S22 se pueden tomar fotos en RAW estos son para los que son fotógrafos ya expertos que saben qué es el ISO qué es eh, manejo de blancos entonces pues yo de eso no lo voy a hablar porque pues el que se mete a bajar eso es porque sabe que estamos hablando ¿no? entonces cómo vamos a tomar fotos en RAW con este celular entonces tienen que ir entonces venga ponemos a grabar la pantalla se acuerdan del de tru truco de los dos dedos, ¿no? Dos dedos para desplegar el menú. Y pongamos a grabar la pantalla para mostrarles qué voy haciendo. Entonces, listo, historia inicio uh, a grabar. Para hacer eso, para poder tomar fotos en RAW, entonces toca ir a la Galaxy Store y eh, buscar eh, algo que se llama el RAW Expert, Expert RAW. Lo descargan no sé si para, no sé si en todas las tiendas de todos los países funciona porque pues yo sé que acá tengo mis cuates de México tengo amigos de Buenos Aires eh, bueno obviamente mis parceros acá que estamos en Colombia entonces, no sé si en todas fun funciona en Estados Unidos sí funciona como dirían en México a huevo entonces ahí lo que hacen es en una VPN y lo bajan si no me pueden escribir y no sé lo buscamos lo bajamos y lo ponemos en un link para que bajen el APK si a alguien le interesa, ¿no? Eh, so, me imagino que fotógrafos. Entonces, bueno, acá ya baja el expert row. Y esto que me va a permitir tomar la foto en row, entonces yo voy a tomar una foto, eh, acá me está pidiendo los permisos, me va a poder permitir tomar la foto en Raw. o sea, me va a permitir hacer, cuando haga el revelado voy a poder tener mucho más detalle, voy a poder jugar más con los colores, voy a poder hacer muchas más cosas, entonces cuando yo tomo la foto en RAW, entonces ya la voy a poder eh, revelar en un, pro, en un software como Lightroom o por ejemplo yo utilizo Snapseed, Snapseed es gratuito y creo que ya deja revelar en RAW, entonces venga tomemos una foto de algo, Amani ahí se ve bien miren, bueno, ahí vamos a tomarle una foto a Mani ah bueno, si están viendo en pantalla, si sí es lo que les dije bueno, los que ya saben de fotografía me permite cambiar el, el ISO la velocidad de, velocidad de disparo y el control de blancos, bueno, ya al que si baja, si quiere tomar fotos en RAW, porque sabe manejar esto. Y vamos a tomar la foto. Venga, aquí, aquí el tiempo disparo, me quedo mal. Vamos a ponerlo ya en automático. Vamos a tomarle la foto a Mani. Listo. Y... Vamos a, revisar. vamos a revisar la calidad de la foto. ¿Sí? Entonces, él de una vez me pregunta, ¿desea editar y perfeccionar su foto en Lightroom? Entonces, vamos a compartirlo. Vamos a decirle que sí. Entonces, él ya lo va a adicionar al álbum de, de Lightroom. Y, bueno, aquí ya en Lightroom... Eh, yo ya puedo, pues, hacerle las modificaciones que yo quiera. La exposición. Contraste. Bajémosle las luces altas. Si en el nivel de detalle. Bueno. Eso sí, ya cada quien me permite corregir la óptica del lente, hay muchos lentes para estos celulares, les voy a poner ahí en el donde, en la misma donde puse el case, creo que es la misma página donde pueden conseguir lentes para los celulares. Bueno, ese era el último video que les quería hacer de esta serie, de, de, del, del Android, del, especialmente del S22, y bueno, ya les dejé como este es como el tercer cuarto video ya mucha intensidad con esto espero que les haya gustado que les saquen provecho sobre todo lo, todo lo que les mostré las llamadas de emergencia el NFC eh, bueno todo lo que se puede hacer con el S22 oiga parceros muchas gracias por ver los videos muchas gracias por suscribirse por favor no olviden pongan ahí un comentario abajo cualquier cosa inviten para nada alguna página pongan algún comentario y nos vemos en el próximo video chao bros gracias por ver